¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy vamos a hablar sobre estafas online por coronavirus. Y es que a estas alturas es innegable que el coronavirus ha producido una crisis mundial. ¿Es probable que estéis un poco hartos de oír hablar de este tema? Puede ser, pero que también ha afectado a nuestra vida digital, os lo tenemos que contar. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, como todo lo que produce pánico y un poco de descontrol en la sociedad, está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para estafarnos. ¿De qué manera? Principalmente a través de phishing y fake news, y os voy a contar en qué consiste. Y es que se han detectado en los últimos días numerosas webs que contienen el término coronavirus en su URL y además archivos con malware también con este término es todo este contenido que se está volcando en la red con el objetivo de estafarnos, intentando conseguir nuestros datos, ya sean bancarios o personales, con ánimo de robar directamente o de venderlos a terceros. Por ejemplo, en enero y febrero se detectaron en Japón una serie de emails que ofrecían información detallada sobre el estado del coronavirus y que al abrirlo introducían un troyano, una especie de virus, en el sistema operativo a través del que se accedía. Otro ejemplo es el de otros emails enviados supuestamente a través de la Organización Mundial de la Salud y que cuando se abrían accedían a la supuesta página oficial de la OMS, pero que al hacerlo pedía una confirmación del email de la persona que lo hacía y de esta manera se podía acceder a consejos y medidas de precaución frente al virus, los cuales nunca existieron pero de esta manera se obtenía esa información personal del usuario. También a través de plataformas como WhatsApp se está eh, llevando a cabo este tipo de delitos. En concreto, la Guardia Civil ha detectado un mensaje que pide información bancaria para poder comprar mascarillas y, como dicen, poder salvarte la vida. Además, se está haciendo uso de WhatsApp y otro tipo de mensajería para difundir noticias que no son del todo ciertas o cuyas fuentes son confusas y en ocasiones incluso piden viendo datos bancarios para poder comprar kits de supervivencia para zonas especialmente afectadas por el virus. A través de todos estos medios, lo que se hace es apelar precisamente a esa inquietud, a esa preocupación que en el fondo está prosperando en la sociedad para llevar a cabo delitos. Y desde Gaptain os recomendamos que seáis prudentes, que siempre comprobéis las fuentes de la información que recibáis, que siempre dediquéis un minuto para comprobar que las URL de los sitios web a los que accedéis son verdaderas y correctas. Y por favor, nunca introduzcáis datos personales ni bancarios ante este tipo de reclamos. Cuanta más urgencia demuestren, más debemos sospechar de este tipo de mensajes. Muchas gracias por estar ahí, sed precavidos y nos vemos en el próximo vídeo.